En el distrito de Llanatile funciona el proyecto Mosca de la Fruta, denominado Ámbito 3. Venimos trabajando, señor alcalde, con personal técnico, personal de campo, realizando las diversas actividades relacionadas al control integrado de Mosca de la Fruta. En esta oportunidad, señor alcalde, queremos presentar hemos presentado un stand relacionado al trabajo que se realiza en campo. Tenemos acá a la derecha... Otro están relacionados a trabajos que se realizan en laboratorio. Entonces, con este fin, voy a invitar a la ingeniera Ruth, que es técnico de campo de acá del distrito de Llanatile, quien brevemente nos va a hacer la explicación de algunos procedimientos para control de mosca de la fruta que realizamos en campo. Ingeniera. Eh, muy buenas noches, señor alcalde, señor representante. Eh, yo les voy a dar a conocer el trabajo de campo que estamos a, realizando. Mi per Zona como técnico de campo y tenemos también dos auxiliares de campo que estamos trabajando en todo el distrito de Yanatile. Las actividades que nosotros estamos haciendo como control cultural son este recojo de frutos y poa sanitaria. ¿no? Eh, como por ejemplo aquí ven, ¿no? para lo que es recojo de frutos, utilizamos las bolsas plásticas para poder recolectar los frutos infestados con mosca de la fruta y también en lo que es poda sanitaria, ¿no? Utilizamos materiales, lo que son serruchos y tijeras de podar, siempre también de lo que es salin para poder sellar los cortes que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Y aparte de eso, nosotros hacemos lo que es eh, las trampas etológicas, ¿no? Como lo ven aquí, este, esta trampa está a base de zumo de naranja y aquí no hay otra trampa que está eh, con melaza de caña. ¿no? Y esta trampa es ¿no? orín, también otras trampas eh, pueden funcionar con con chicha, con otros productos más, ¿no? Y entonces eh, nosotros atrapamos con estas trampas a la mosca de la fruta, tanto también al Chiro, ¿no es cierto? Y aparte de eso, ¿no? Como último nosotros realizamos la aplicación de insecticida biológica que, que es el GF-120. Tenemos aquí en el distrito de Yanatile 18 auxiliares MIT trabajando en el campo y ellos no aplican el producto de GF120 utilizando los EPPs, ¿no? eh, los guantes, las mascarillas, los lentes que tenemos acá y en nosotros estamos llegando con la aplicación a cada beneficiario. Como hijos yanatileños, los auxiliares mí, tanto los técnicos de campo, ya conocemos los lugares y a dónde vamos a intervenir diariamente. ¿no? A cada beneficiario estamos llegando cada 20 días. Nosotros venimos realizando actividades, tales como la identificación con nuestros equipos. ¿no? Tenemos una variedad de moscas que ya hemos venido identificando. Es del distrito de Yanatile, de esta zona tanto moscas exóticas como también de importancia económica. Moscas que atacan a nuestros frutos. Por ser Yanatilea este, una zona citricultora, tenemos la anastrefa fraterculus, que es la principal especie que eh, infesta a, lo, a todos los cítricos. Tenemos la anastrefa grandis, que está en todas las cucurritas. La distinta, que está en todos los locales la leptosona en los peinitos, aquí también hay que la piqueli en los mangos, la... también tenemos la serpentina que está en los zapotes, la, la anciola, que son moscas generalmente exóticas, la manijoti en la yuca, en las vallas, entonces tenemos una gran variedad de hospederos dentro de este distrito del, del Valle de Llanatila, en los cuales desde el centro de operaciones venimos contribuyendo ¿no? con esta identificación que es muy necesaria para nosotros como proyecto poder tomar todas las estrategias y acciones sí, muy bien. Yo solamente quería decir algo pequeño a veces valoramos recién las cosas cuando las perdemos y digo esto porque en alguna oportunidad debido a la pandemia paró el proyecto y ahí entendimos la necesidad del proyecto, porque empezamos a ver que los mosquitos empezaron a proliferarse. Y entonces dijimos, ¿cuánto vale el proyecto para nosotros? Y entonces, efectivamente, como distrito, yo en mi calidad de alcalde les agradezco a ustedes el trabajo que desempeñan, porque eso significa un ahorro en la economía del, del agricultor, del, del productor rutícola, pero además este, significa que no va a perder su producto por el ataque de estos insectos. Así que estamos valorando mucho el trabajo que hacen ustedes y que siga y obviamente quienes se benefician, que es todo el distrito, porque todo el distrito gira en base a la agricultura y agricultores, creo que todos somos. Así que muy agradecido por todo el trabajo que desempeñan. Y un aplauso, compañeros. A nuestros